Si me quieres te quiero, si me amas te amo, si me olvidas te olvido, yo a todo amo. Ay sí, sí, sí será verdad, me amaste prisionero, Qué pena me da, me dice que le olvide, no le puedo olvidar, me dice que le olvide, no será verdad. Si quieres que te quiera, pájaro verde, si quieres que te quieras de quererme. Verde la rama, verde el romero, te dama y pelo con la cinta que cuelga de mi sombrero. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte si tienes la ventana? de gente Ay sí, sí, sí será verdad me avance prisionero que la verdad Que dice que lo olvide, no le puedo olvidar Que dice que lo olvide, no será verdad Algún día por verte, te daba Ahora por no verte, vuelvo la cara Verte la rama Que cuelga de mi sombrero Si quieres que te quieras te llevarme a un pueblo que se llama Villaquilambre ¡Ay, sí, sí, sí será verdad! Me amaste prisionero que me da verdad. Te dama y hasta el pelo con la cinta que cuelga de mis sombrero Si quieres que te quiera cómprame un burro Con las orejas verdes y azul el mulo Ay sí sí sí será verdad Mi amante prisionero Qué pena me da Me dice que dormir Dice que le olvide, no será verdad. Verde la rama, verde el romero. A rodilla te dama, llámame pelo por la cinta que cuelga.